Claramente eh, tiene que explicarse por qué se tramita de esta manera la aprobación de un CEFAM eh, en el monto que involucraba eh, síntomas de razón, cuando todos sabemos que eh, este tipo de proyectos por su magnitud la requería. Sin perjuicio de aquello lo importante es que se parta ya, no solamente porque es urgente, sino que además es una respuesta a un anhelo de la comuna de Molina, en el área de salud. Tenemos que dar respuestas y eh, lo que le hemos pedido al ministro de Salud, a la CEREMI, es agilizar eh, la tramitación del mismo para que eh, partamos de una vez por todas. Esa es la noticia y eso es lo que hay que procurar dentro de las próximas semanas.